Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Hermoso proyecto, el de Bequita. Me encantó. Voy a hacer su, su álbum. Me encanta, me encanta todo el trabajo que hace Beca. Vamos a ver si ya van entrando. ¿Cómo están? Yo soy Karina Firela, de mi Academia Craft. Eh, también me encuentran por Scrapeando con Miss Cari. Eh, yo estoy feliz gracias a la invitación de la señora Vidalina que es la que me pasó la voz para este hermoso encuentro y también para Mega Manualidades que es quien nos está prestando la plataforma para trabajar aquí. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo les cuento una cosita, para poder avanzar y no estar corriendo, tengo a mi Vilmita, todas conocen que tengo a mi mano derecha, a mi mano izquierda, Vilmita Alpaca. Ella va a contestar todas las preguntas. Ella ya sabe el proyecto y ya le di todos los datos. Así que para no, eh, no tengo mucha ayuda, tengo una de mis hijitas aquí, pero eh, prefiero que Vilmita les conteste cualquier cosita. Ya, igual aquí me van a estar leyendo sus preguntas. Un besito para todas. Ahora sí, Voy a bajar mi cámara, miren lo que vamos a trabajar hoy. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, chicas, Janet, Flor de María, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben que aquí compartiendo eh, el video van a entrar a varios premios que va a dar aquí tanto la academia como mega manualidades. Así que desde ahora ya pueden comenzar a compartir. Compartan, compartan, compartan, porque es la única forma que nos podemos ayudar entre todas. Hola, Patti. Hola, Milagros. ¿Cómo están, Dafne? Chicas, voy a hacer flores. Ya estarán aburridas de mis flores, ¿no? <ríe> bueno, pero voy a hacer flores de Fomirán. ¿Ya? Siempre pinto las flores, pero esta vez también voy a pintarlas solamente que las vamos a hacer de mirán Tengo acá mi plancha. No la ven todavía porque no la voy a sacar, pero tengo acá mi plancha. Miren qué bonito. No está pegado, les cuento. Ahí les voy a enseñar cómo ha quedado. Ahí le voy a dar la vuelta. Un ratito. Voy a darle la vuelta. Ahí. Ahí lo van a ver derechito. Ahí está. Miren la bolsita. Qué bonita. Voy a hacer un como tag o tarjeta. Lo pueden usar como ustedes quieran. Y al mismo tiempo vamos a trabajar... El taxito, la tarjeta, junto con la bolsita. Ahí está la bolsita. Miren, tiene varios detallitos y varias cosas. Primero vamos a hacer los fondos y luego nos vamos a poner a hacer las flores. Hola, gracias, chicas, gracias. Yo contenta de compartir con ustedes, muy contenta. Los materiales que vamos a necesitar los he puesto en mi página de mi... mi Scrapeando con mis cari, que tienen que pedir acceso, ¿ya? Pero vamos a necesitar... Una bolsita de estas de craft, estas que venden en el mercado central. Adoro tus flores, gracias, chicas. Ahí está. Y vamos a necesitar una cartulina de 10 por 15 para hacer, en realidad lo que yo voy a hacer es como un taxito, ¿no? Ustedes ya lo pueden poner eh, como fondo en una tarjetita, como quieran, ¿no? Yo lo que voy a decorar son estos dos de aquí. Y van a ser tal cual como están viendo en este proyectito que está aquí. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo el fumirán, este fumirán es de Helfer. Me lo regaló la señora Vidalina. La señora Vidalina de lápiz de papel. Ella me lo regaló. Yo trabajo con Helfer, con Proce, este, Troqueles, ellos. Y esta es la que yo, eh, con la que voy a usar el fomirán, es bien delgadito no es como el corofongo microporoso que nosotros conocemos, ¿eh? es bien delgadito, bien delgadito mi página se llama, ahí está Vilmita ahí está Vilmita y, y, y también voy a estar contestando ahí, va, Vilmita va a estar diciéndoles qué cosa es lo que, lo que vamos eh, mi página y a dónde me pueden seguir, está bien muy bien, entonces, a la par vamos a trabajar ambos, ¿ya? Voy a necesitar, voy a necesitar, como les digo, la lista de materiales está en el con Comiscar y voy a necesitar un stencil, ¿ya? Yo tengo varios stencils, escogí este, ¿ya? Vamos a traer una espátula. Y yo utilizo este moldicol de Aderpol, Es una pasta mural. Que sirve para, ahí está, ahí está, está hasta, hasta, hasta mi página. Yo misma estoy escribiendo mi página. <ríe> ahí está, esta es la multicol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primerito que vamos a hacer es hacerle el fondo, ¿ya? Con esta, esta espátula. No necesitamos cargar mucho porque si cargamos mucho, eh, no puede no sale muy bien nuestro trabajo, ¿ya? Voy a hacer primero en este lado de aquí, ahí lo van a ver. Vamos a hacer un detallito acá. ¿Ya? Susan Rodríguez dice, llegué, no, la ni loca. <risa> Hola, chicas, qué bueno que estén por acá. Muy bien. Esto es algo mezclado con mix media. Realmente yo no hago mucho mix media, pero me encanta el efecto que le da a los fondos de las flores. Ahí está, miren qué bonito. Vamos a dejarlo acá un costadito. Y lo mismo vamos a hacer acá. Este prácticamente va a ser un, una tarjeta con, eh, que le va a hacer juego con el bolsito. ¿Ya? Voy a, voy a poner aquí abajo. Mejor voy a meter por aquí. Tal vez no me, salga, no me salga muy derecho, así que voy a meterlo mejor. Voy a meter este, este microporoso. A, a ver, a ver, a ver. Voy a meter mejor varias cositas acá para que me dé un poco de... Ahí está, este durito. Esto es lo que quiero. este durito. ¿Ya? Voy a colocar aquí igual. Y vamos a echar. ¿Ya? vamos a tratar en pocas palabras de hacer el mismo fondo a ambas eh, a la bolsita y a la tarjetita ya ahí está ok tratar de hacer, me refiero porque no va a salir exactamente igual ¿no es ¿cierto? he sacado todo esto para darle un poquito de ahí está ya, vamos a ver si lo coloco así. Ajá. a ver, a ver, a ver. Ahí. ya está. Listo, es todo lo que vamos a hacer con la... con el, el plastimol, plasticol. Y vamos a secar. A ver, aquí las veo. Hola, hola, ¿cómo están? Desdijitos. Hola, ¿dónde puedo ver los materiales? Lo pueden ver en mi... Eh, Scrapeando con mis cari. Ahí he puesto los materiales. Ah, y en mi academia Scrap también, en ambas. En ambas pueden ver los materiales, ¿ya? Ahí está. Vamos a ir secando un poquito porque lo que queremos es... Esto, esto viene a ser el fondo, ¿no? Ahí está. Ahí está Vilmita, que es mi hermosa asistenta. Ella les va a indicar y les va a ayudar. Vamos a secarlo bien, bien, bien. Para poder trabajar, vamos a secarlo bien. A mí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a, a ponerlo por aquí. Vamos a pasar calientito por acá también para que no se doble tanto. Ya, Lo que yo quiero, como les digo, es trabajar ambos proyectitos a la vez porque esta como tarjetita o tag, como le quieran llamar, va a ir dentro de la bolsita. El Fomirán yo lo, he, se lo, he, lo tengo por Vidalina. Es un Fomirán bien delgadito de la marca Helper. No sé en dónde más están vendiendo comerán, chicas. Si por ahí alguien más sabe, ¿ya? Ustedes saben, yo no soy tienda. Nosotros damos talleres virtuales. Ya está, ya está sequito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos fondos, ¿ya? Yo tengo este sellito. A ver, les muestro. Este sellito de palabritas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar, y a la par voy a trabajar, voy a comenzar a hacer... A sellar, ¿ya? Ahí. Así como que, como se dice, como quien no quiere la cosa. Ahí. A ver, voy a bajar un poquito. Ahí. Ahí les bajo. Ya, por acá también, ¿sí? Y vamos a sellar por acá también, ¿ya? Estamos que preparando los fondos, ¿ok? Sí, este es de unas uh, palabritas. Compartan, chicas, compartan. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Miren estas hermosas mariposas de sellos que tengo. También vamos a darle un, unos toques, unos sellos de mariposa. Me encanta este. Así que vamos a darle al sello de mariposa. Voy a hacer uno por acá. No importa si se sale, chicas. ¿Ya? Voy a poner por acá una cartulina. No importa si se sale la mariposa. Son detallitos, ¿ya? Ahí lo ven. Podemos poner otra mariposa por acá. Compartan, compartan, chicas, porque esa es la forma que tenemos para ayudarnos, para seguir creciendo. Ahí está. Y también le vamos a hacer lo mismo a la tarjetita. Esta viene a ser una tarjetita, ¿cierto? Ahí está. De verdad que a mí me encanta este tipo de proyectos porque puedes mezclar muchos materiales. Ahí están. Ahí están ambos. ¿Ya? Muy bien. Otro sellito que tengo y me gusta mucho usar en mis proyectos para dar fondos es este tipo de sellos que tiene como unos arabes. ¿Ya? Este, por ejemplo, me encanta. Ahí está. Este. Entonces, este es el que vamos a también seguir sellando. ¿Ya? Y yo estoy sellando con memento negro. Voy a sellar uno por acá. Ahí está. Ahí lo pueden ir viendo. Y voy a sellar la bolsita por acá. ¿Ya? Miren cómo dos cosas tan simples van a terminar tan hermosas. Pero sí o sí necesitamos todo este trabajo para que quede bonito, ¿ya? Luego de esto voy a hacer unos detallitos. Voy a trabajar con este, eh, estos se llaman foil flakes. Ahí lo no ven, ¿sí? Yo recién los descubrí y me encantó oh, cómo queda, así que lo vamos a utilizar, ¿Ya? Voy a tener cuidado porque tengo ahí el, el ventilador que podría, podría botarme los flex, justamente son a eso le llamamos flex a los, eh, como los cornflex, que todos están eh, des, como desechos, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a usar esta gomita transparente. Esta goma transparente ustedes la encuentran en Tai y en cualquier tienda o librería. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Sí, compartan, por favor. Gracias, Silvita. Voy a comenzar a echar esta goma transparente. A ver. Ya, ahí está. Voy a comenzar a echar por acá, por ciertos lugares. Así voy a expandir. Así voy a hacer unas manchitas. Así. ¿Ya? Como quien no quiere la cosa. Y voy a comenzar a colocar el foil. Flex. Ahí. Vamos a, a ayudarnos de un pincelito. Todavía no. Voy a colocar primero, ¿ya? Y después ponemos. Solamente se pegan. Me encantan cómo quedan. se pegan en donde estamos en donde hemos echado la goma transparente ahí se pegan a ver si se seca un poquito así que mejor voy echando y voy pegando ahí estoy con con el ventilador acá y rápidamente se seca ahí está No se preocupen que lo que apágame el ventilador porque me se me está Voy a apagar un ratito el ventilador. Voy a ponerlo en Voy a aplastarlo así como lo ven. No va a quedar así, no se preocupen. Compartan, chicas, compartan. Esto es para que le dé un detallito doradito a mi fondo, ¿ya? Y aquí solamente sacudimos así. Solamente queda lo que se ha pegado. En algunas partes no agarró, en otras sí. Es para darle unos toquecitos nomás. A ver, voy a intentar echarle un poquito más. El aire me ha estado... Uh -huh. solo sacudimos ya, este es el efecto que quiero que quede no quiero que quede eh, muy marcado ya, igual vamos a hacer con este vamos a ir echando y colocando ya Ahí. eso es cubita dice, sin brillo no es no eres tú. Ay, mi cubita, sí, es verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, sí. Sin brillo es imposible. Y Karina Williamson dice, necesito eso en mi vida. Lo necesita en su vida, Karina Williamson. Esto se lo compré a Mabelita. A Mabel. Así que por ahí de repente tiene. Se lo pueden pedir. Bájale un poquito el volumen para no escucharme yo. Ya, es solamente gomita transparente el que le pueden echar. Y dejarlo pegadito ahí. Y miren qué lindo cómo quedan los detalles. palo ¿me puedes ayudar llevándote esto ya? ¿Qué cosa? Uh -huh. Ya está. Ahora sí sacudimos, solo queremos algunos detallitos nada más. Ya está. Esto de acá lo podemos recoger. Ojo, ya no me boten nada. Todo sirve. Lo voy a poner acostadito para cuando termine, con el ventilador. ¿vale? A ver, ¿alguien está preguntando algo? ¿Alguien está preguntando, por favor? No, no, ya está. Ya hicimos los fondos. ¿Ok? Miren qué bonito quedó. Como les digo, lo que quiero solamente es detallitos. Nada más. Que quede un doradito ahí. Bien. ¿Qué sigue? Vamos a agarrar... Yo estoy en mi época de, de reciclaje. Tengo un diccionario acá antiguo. Voy a sacar una hojita. ¿Ya? Y voy a hacer unos detallitos para los bordes. ¿Ya? Voy a cortar por la mitad. Así como me ven. Y voy a hacerle unos detallitos. Así. Vamos, vamos a rasgar. O sea, dice, ¿Cómo se llama el foil? ¿Cómo se llama el foil? Ahorita te voy a decir cómo se llama el foil. A ver, ¿dónde está? Trámelo, Palomita, por favor. Ahí está. Color Pore. Color Pore for Arts Embellishment. Foil Flex. ¿Ya? Eso se lo compré a Mabelita. Así que si alguien... Le gusta ese detallito. A mí me encanta. Ya, miren, he hecho unas tiritas. ¿Los ven ahí? Para ambas. Como les digo, no van a ser exactamente igual, pero quiero que, que ambas eh, jueguen, hagan juego. Ahí. Ahí, ¿ya? Y vamos a pegarlo con esta mi gomita transparente. Ya, no necesitamos silicona. Con esta gomita transparente es suficiente. Hola, buenas tardes. Compartan, chicas, compartan. Dianita dice saludos para Paloma. Paloma, te está saludando Dianita. ¿Te acuerdas de Dianita? Hola. Ella venía, Dianita venía a armarme mis kits. Te extrañamos, Dianita. Ella es Dianita, la que nos está mirando. Ya está. Miren pregunta, ¿hay en colores ¿Eso, es eso no he visto este cubita, no lo he visto. Tú sabes que yo a mí veo, veo dorado y es lo que me llama. No he visto otros colores, pero por eso que sí. Bien, ya está. Vamos a ir prendiendo la... Voy a ir prendiendo la plancha porque ya vamos a comenzar a hacer el... Ah, primero vamos a prender... Eso es. Muy bien. Y la y este de aquí. A ver, vamos a prender. ¿Ya? Sí, está precioso, ¿no? A mí también me encanta. Bien, eh, vamos a ir... Eh, estoy pensando qué vamos a hacer. Yo creo que mientras que se calienta, sigo avanzando, sigo avanzando el fondo mientras que calentamos la pistola de silicona. Miren, tengo gasa aquí. ¿Ya? ¿Los dos? ¿Se puesto los dos? Sí. Ya, a ver, cerciérate que los dos estén calentando. Ya. Voy a cortar. Cerciérate. Este está prendido y este también está calentando. Muy bien, vamos a cortar la vasita. Me encanta colocar varios materiales al, a los proyectos. Listo. Voy a cortar, como se dice, unas tiritas para seguir haciendo mi fondo. A ver, ¿qué dice? Dice, dice, buenas tardes, aquí es la rifa del fond diamantado. La rifa del foam diamantado. No, no es aquí. <risa> no es aquí, querida. No es aquí. Ya, estoy haciendo dos tiritas, ahí está. Estas dos tiritas son para hacer los fondos y aparte también voy a tener otras dos tiritas para hacer un moñito. ¿Ya? Así. Ok. Estas tiritas las vamos a pintar. Ya vamos a empezar a pintar. Voy a poner acá un costadito y vamos a pensar. Vamos a empezar a pintar. Yo quiero pintar mi eh, gasa para que tengan los colores de mis flores. ¿Ya? ¿Perdón? ¿No se ve? A ver, me dicen por qué normalmente yo estoy viendo bien. A ver, me avisan si no se ve. ¿Tú no ves, Paloma? Ana de Pilar dice, ¿cuál es el nombre de proyecto? Este es una tarjetita con una bolsita. Craft. Chicas, miren, eh, con flores de fomirán. Miren, tengo aquí estos gelatos de Muppet. Son con los que vamos a trabajar las flores también. Son gelatos de Muppet. Y voy a pintar. Pintar. Así. Ya. Ajá. Y con mi dedito que tengo aquí, voy a seguir pintando. Miren. Voy a pintar mi... mi gasita. ¿Ya? Con mucho cuidado vamos a pintarla. No voy a usar, esta vez no voy a usar tintas de distress ni archival, nada. Voy a usar estos gelatos. Ahora están diciendo que sí se ve. <risa> sí, ¿no se veían antes? A ver, díganme, ¿qué había pasado? Tienen que refrescar a veces sus teléfonos. María Arcana, caballero dice, ¿no sabía que existía gelatina de mate? Sí, son gelatos. Rubita, Rubita, dice, ¿se puede pintar con acrílicos? El, ¿La gasa? No, nunca he pintado con acrílicos, ¿ah? Habría que probar. Yo, de verdad, siempre pruebo. <risa> ya, lo que estoy pintando con estos gelatos, pero yo sí estoy segura que se podría pintar con, eh, con lo que sí estoy segura que se podría pintar es con los distress, pero con las pinturas acrílicas no estoy muy segura, chicas. Ya, he pintado, he pintado la gasa, ¿ok? Ahora sí, voy a ponerla por acá, ya está mi, mi, mi, mi, mi pistola caliente y voy a comenzar a poner una tira completa. A ver, me dicen si, si se ve. Chicas, compartan, por favor, es la única forma que nos ayudan. Comparten y nosotras seremos felices. Voy a comenzar a colocar eh, la gasa de esta forma. A ver, ahí. con agua de repente. Puede ser, pero creo que tendría que ser bien seco, ¿ah? ¿eh? Habría que probar, chicas, habría que probar. Elsa dice: Los gelatos son para pintar. Ay, a mí me encantan. Ahora voy a pintar las flores con los gelatos. Miren, yo lo que estoy haciendo es haciendo una tira. ¿Sí? A ver, ¿lo ven? Sí, ¿no? ¿Qué tal queda? ¿Bonita? Todo, estamos haciendo los fondos. Todavía las flores no, las flores son el final. Muy bien. Necesitamos una cintita. Miren esta cinta. Me gustó porque tiene también el color craft. Ya. Igual. Sobre esta mismo vamos a hacer una tira de silicona. Compartan, chicas, compartan. Cat papá dice, hola, Cari, qué lindo proyecto. Aquí con tele, teletrabajo, pero a ver. Ay, gracias, chicas, por acompañarme. Miren, sigo por el mismo camino de la tirita que hice. Ahí. Sí, lo mismo vamos a hacer acá. Acuérdense que estamos haciendo como su juego, ¿no? La tarjetita, que en realidad lo que voy a hacer solamente es... Eh, les voy a hacer la portada. Ya ustedes hacen la tarjetita o la convierten en tag, como quieran, ¿ya? Con cuidado con la, con la pistola de silicona, porque quema muchísimo. De verdad les cuento que eh, por las invitaciones que estamos teniendo, que estoy teniendo, estoy teniendo que armar proyectos como loca. <risa> Ya, cada vez que me dicen, Cari, ¿quieres participar yo? Sí. Y ahora para pensar el proyecto. Pero bueno, siempre buscando eh, algo bonito, diferente. Ahí está. ¿Listo? Ya tenemos el fondo. Aunque estos de acá los vamos a reservar para hacer unos, unos lacitos y poder armar nuestras flores. ¿Ya? Voy a dejar ya el lacito listo. ¿Se acuerdan? El lacito hecho de la gasa. Pintadito también este lacito. Ya está. Ya, ahí está el lacito. Ya, esto lo vamos a dejar un ratito y ahora sí vamos a empezar con las flores. Lo más bonito, chicas, las flores. Ya, listo. Acá tengo mis eh, flores de que ¿Qué hora es, palomita, por favor? ¿No? Oh, Dios mío. Ojalá termine, chicas. Ya, miren, tengo estas cortaditas, son troqueles, estos también son troqueles, estas voy a usarlas como hojas y estos vamos a hacer unos chiquititos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar mi dedito, ahí está mi dedito, vamos a pintar con los gelatos, ¿ya? Vamos a comenzar a pintar así, suavecito, así como me ven. ¿Así voy a pintar? Lucy, na, Luz Nancy, dice, está lindo. Gracias, chicas. Dice, Ceci, dice, así lo más está bello. Imagínense, imagínense cuando lo terminemos. ¿Qué dicha? Dice, si proyectos ecológicos. Proyectos ecológicos, lo mejor, ¿no? Porque se imaginan trabajar con cosas que tenemos a la mano. Muy bien. dice una capa, Cari, de forma. Ay, es, es mi, mi maca, es. Es mi maquita. Es mi querida maca. Con ella compartimos un programa de estraperas de miércoles. Muy bien. Son cuatro flores las que voy a pintar. Disculpen que no esté contestando, pero desgraciadamente tenemos que correr. Ya, están pintaditas por adelante y por atrás. Dice, ¿se puede usar los Distress o los Archibald? Por supuesto que sí. Yo estoy usando esto porque quiero ya cambiar. Yo siempre estoy pintando con Archivar con Distress. Quiero cambiarles ya para que no se aburran a la miscar y siempre pintando con lo mismo. Ya, ahora estoy pintando con gelatos para que vean que también se pueden hacer. Además, agarran un color muy bonito, muy suavecito. Me gusta mucho. Entonces, prueben con sus gelatos. Muy bien. Ya está, está acá. Voy a... Voy a hacer tres de estas de acá chiquititas. Corriendo, corriendo, corriendo para que no se me vaya el tiempo. Para mí estos proyectos deben durar por lo menos dos horas. Ahí abajo van a ver mi página. Se llama mi Academia de Scrap. También me encuentran Scrapeando con mis Cari. Ahí está. Estamos pintando con gelatos. Muy bien. Ya está este de Aquí. Ahora vamos a usar el verde para hacer el medio. Ahí. Ya, vamos a pintar el medio para ponerle otro colorcito. Beatriz, vamos dice hermoso. Gracias, chicas. A estos no les voy a poner verde. Aquí, estos de acá, estas hojas, las voy a convertir, estas flores troqueles de flores las voy a convertir en hojas, por si acaso, ¿ya? Por eso las voy a pintar todas verdes. Ya está. Estas las voy a convertir en hojas. Para que vean que del mismo molde de sus flores pueden sacar sus hojas. Listo. Ya está. Ahora... Estas de aquí, estas dos, voy a agarrar el gelato y voy a, a pintarlas así. Voy a hacerle los bordes. ¿Qué ha dicho? Dice Miss, propongo una maratón de Slackbook o mix media con materiales reciclados de casa. A ver qué diría, qué diría Miss Vidalina. Ah, sería lo máximo, ¿no? Bien, yeah, muy buena idea. Hay que darle la idea a Vidalina. Rosa González dice, buenas tardes, está quedando lindo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero darle aquí un bordecito. Pamela dice, ¿qué papel es? Ya, no es papel, chicas, no es papel. A ver, ¿quién me ayuda ahí a ayudarla a Pamela? No es papel. Muy bien, este de aquí es Fomirán. Muy bien, vamos a pintar esta otra flor. La vamos a pintar con este colorcito que me encanta. Ya. Es bien suavecito el color. No agarra mucho porque es suavecito. Por eso es que tengo que pintar bastante. Ahí. Y además no lo quiero pintar tanto, quiero que quede un poquito blanco también. Janet dice, ¿cuántas flores y estrellas son? Eh, tres, eh, aquí son cuatro, cuatro florcitas y aquí son tres. ¿Ya? Cuatro y tres. No sé, Pilar, dice, Hola, mi Hola, chicas, ¿cómo están? Por aquí pintando flores para variar, porque nunca pinto flores. Ya está. Vamos a por acá, por acá atrás también tendríamos que hacerlo. Poquito nomás, yo quiero que estas queden medias blancuzcas. El blanco le da mucha luz al proyecto, me encanta ponerle blanco a mis proyectos. Lo ilumina bastante. Nada prolijo estoy pintando porque no, las flores no, no tienen un color prolijo. ¿Es como una pasta más suave que la crayola? El, ¿Los gelatos? Sí. Uh -huh. vamos Vamos compartiendo, estoy trabajando y pintando con gelatos, ¿Ya? Buenas noches, desde España. Buenas noches desde España. ¿Cómo están? Compartan, por favor, chicas. Es la forma para que tienen para apoyarnos. Muy bien, ya está. Listo. Ya está todo pintadito. Ya, ya tengo yo aquí a ver la plancha. A ver, ahí la van a ver la plancha. Voy a ayudarme con un palito para no quemarme. Ya está en, eh, en el máximo. Yo le pongo en el máximo. Esta plancha es solamente para mí porque se cayó y se rompió la, la tapa del, del líquido, del agua. Así que se quedó para mí. Aquí tengo una esponjita. Ahí lo ven, una esponjita que la he forrado. No es microporoso que normalmente uso, sino es una esponja. ¿ya? Y además tengo eh, un boleador. ¿Ya? Entonces estamos listas, agarramos y la ponemos aquí, automáticamente se va a englobar, ahí está, ¿lo ven? Y va a saltar aquí, ¿y nosotros? Janet dice, ¿cuántas flores chicas son? Las chiquitas son seis. Eh, dice, Listo. No se puede compartir? no hay la opción para compartir. No hay la opción para compartir, Silvia sí, dice, ¿es fácil de conseguir los helados. Ahí está. Sí, son fáciles de conseguir los hielatos. Muy bien, vamos con el otro. A ver, fíjense si no hay opción de compartir. Se supone que sí. Sí, debe haber la opción de compartir. Miren, vienen acá y nosotras solamente hacemos esto. ¿Lo ven? Miren qué bonitas quedan. Automáticamente se engloba. Es muy fácil realmente de trabajarlas. Muy fácil. ¿Túbitec dice es mejor con la esponja? Sí, sí, sí, sí. Es mucho mejor con la esponja. ¿Ya? Miren, yo la voy a ir armando así, así, y esta va a venir acá. Algunas chicas dicen que sí se puede. Sí, sí se puede compartir, chicas, compartan, por favor. Y esta la vamos a hacer como si fuera la parte central la esponja con que está de la hoja. Ahí. ¿Ya? ¿Lo ven? Voy a sacar un ratito, no me vaya a quemar. Un minutito. Mientras que voy... La esponja está con una telita nomás. Estoy cerrando el capullito de la rosa. Ahí. Ahí. Ya está el capullito. Ahora sí. Vamos a acomodar este por aquí. Voy a acomodar esta por acá. saludos desde Cali, Colombia. Hola, chicas, saludos. Ahí está la rosita. Y acá vamos a poner el centrito. Ahí está. Tania de Carrera dice, hola, cari, saludos desde Ecuador. Hola, hola, hola, chicas desde Ecuador. Ahí está la florcita. Ya, hay varias formas de armarlas. Las podemos armar hacia arriba o hacia abajo. Los pétalos quedan igual de preciosas. Ya. Vamos a seguir. A ver. Vamos a agarrar esta. Aquí vamos a hacer otra cosa. Ya. Saltó. Y miren, voy a jalar así las esquinitas, los bordes, ¿lo ven?, y nos vamos para abajo, igual está, ya lo, ahí, ya, lo ah, ya, compartan chicas, mientras más comparten, nos ayudan más, Betsabe dice qué bonito quedó. Sí, miren cómo está quedando lindo. Pero dice que había flor. Por favor, ¿qué materiales? Materia? Estamos trabajando con Fomirán. Ahí está. El calor de la plancha hace que eh, el Fomirán se ponga muy flexible. Entonces, lo podemos trabajar. A ver. Ahí está. Solamente que tenemos que ponerlo. Ahí. Y hacerle el huequito. Ahí está. Estas, por ejemplo, estas les voy a poner, a estas les voy a poner... Eh, Pistilo, entonces voy a hacerle un buen huequito ahí para que a la hora que las coloque, miren cómo ayuda bastante esta esponja que estoy usando y la aprieto bien para que se arme. ¿Ya? Ahora sí tengo por acá, a ver los pistilos, ¿a dónde se me escaparon? Por acá están los pistilos. Voy a poner estos pistilitos Así. Ya. Juntitos. Vamos a acomodarlos para que entren en esta florcita. Miren. Más o menos son unos 10 pistilitos. Voy a apretar aquí para que sea una bolita, un, un palito y me ayude a meterlas todas ahí y otra acá. Miren qué bonitas quedan y ustedes las pueden seguir acomodando más para que se vayan armando más bonitos. ¿Ya? Ahí está. Listo, ya tenemos otra. Esta de aquí van a ser hojas, ¿ya? Así que vamos a hacer lo mismo. Ahí. A esta también le vamos a hacer lo mismo. Ahí con mi dedo. Ajá. Y esta sí la vamos a hacer diferente. Vamos a apretarlas así. Esta es una flor de, de cinco pétalos y vamos a hacer esto. Miren, esto vamos a hacer. Igual esta. Las juntamos, las cinco. Y la puntita le damos la vuelta, así. Ya, a la hora que la sacamos, miren cómo queda, de preciosa. Ahí están las hojas. ¿Ya? Y nos faltan solamente estas de aquí, que las quiero chiquititas. Así que voy a colocarlas así. Así. Y con esta parte. Ahí. Así nada más, ya, estas chiquitas, para que acompañen el proyecto. Ahí, cuando están calientitas, después del, de la plancha, se acomodan muy bien a la hora de bolearlas, aunque no las estamos boleando, solamente le estamos tratando de hacer un... Y ponerlas un poco cóncavas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo voy de hora, por favor? No quiero pasarme la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? Uy, uy, uy, se me fue la hora. ¡Ah, se me fue la hora, chicas! El, a ver la escarcha, ya me puse nerviosa. ¿La escarchita dónde está? Acá está. Vamos a escarcharla, que ya nos vamos, chicas. Esto es demasiado, demasiado rápido, de verdad. Esperanza dice, oye, un abrazo desde Colombia. Gracias, chicas. Miren, voy a escarchar. Ahí está. Realmente es muy poco tiempo. Ahí estamos escarchando. Muy poco tiempo lo que nos dan. Esto demora muchísimo. Ahí está. Ya está. Y a estas de aquí, así rapidito, rapidito, las hojas igual. Tienen que pasar por la página porque yo por ahí no corro, estoy tranquila y siempre estoy compartiendo tutoriales. Aquí sí es muy, muy cortito el tiempo. Van a disculpar, chicas. Dicen perfecto, Cali, tranquila. Ay, sí, sí, sí, sí Están sí. las flores. ¿tienes? Gracias, chicas, gracias. A estas les vamos a poner un... Ya solamente termino esto y ya comenzamos a acomodar. A ver, a ver. Es que, para que duren, ¿con qué se puede recubrir la subida? Para que duren. Eh, Alguna vez le eché laca, si a eso te refieres, pero a mis flores de, de cartulina, no a estas, ¿ah? Gusta, ¿es escarcha? No, no es escarcha, es eh, diamantina. ¿Ya? A estas les estoy poniendo unas... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están las demás? Unos pistilitos Ojalá, ¿Me ayudas? A buscar acá los pistilitos Estos pistilitos blanquitos Estos búscame los bla No, estos no estos, estos de acá Estos blanquitos este acá. Mm, Estos son rosados no les he echado este, no les he echado nunca, eh, no les he echado nunca la estos, ¿ah? No sabría decirles si es que eh, se podría. Ya. Pruebo y les digo. Apaga este lado. Ya está. Ahora sí. Corriendo, corriendo, vamos a armar. Corriendo, corriendo, vamos a armar, chicas, vamos a armar. Ahora sí, ya está felizmente el fondo. Lo que le voy a poner son, a ver, miren acá. Tengo estos eh, marquitos, ya los voy a cortar por la mitad. Voy a poner uno acá. Y el otro lo voy a poner acá. Ah, ya tengo el otro cortado por acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a colocar. Ahora sí voy a correr. Voy a correr un poco. Dice, quizás se puedan proteger con de los Sí, puede ser. Habría que probar. Yo, si no he probado, no les puedo decir que sí. Eso sí, no. Yo cuando pruebo, ahí les digo, ah, sí, sí, chicas, ahí puede ser. Muy bien. Vamos a poner una flor acá y otra por acá. Así. Pegaditas. Acá tengo las otras dos. Ya, porque quiero ambas. Eh, iguales, tanto la bolsita como la tarjetita. Ahí está. Ay, la señora Vidalina me va a matar porque le toca a la señora Vidalina después de mí. Ahí está. Miren qué bonita va quedando. Voy poniendo las hojitas que las he cortado. Miren, he cortado las hojitas y las voy acomodando. Así, vamos acomodando. Ahí está. Yo voy acomodando así las hojitas. Uh -huh. Vamos a cortar estas. Yo las corto así. Me vas diciendo lo que preguntan. Así las corto y las voy a rodar. Palo, vale, se me cayó la tijerita. Primera vez que voy a hacer tan rápido mi proyecto. Corriendo, corriendo, porque le toca a la señora Videlina. Gracias, mis caras, de... Ay, qué bueno que les haya gustado. Ya saben, pueden visitarme en mi academia Scrap, en Scrapeando con mis cari, y Ahí siempre estoy dando tutoriales. Ahí está. Muy bien. Yo he sellado unas hojitas. Me encanta cómo quedan estas hojitas selladas en negro. Entonces, también he sellado para que queden lindas, y las ponemos por acá. Así vamos acomodándolas. Igual como trabajan la, la bolsita, igual trabajan su tarjetita, ¿ya? Como les digo, no va a quedar exactamente igual, pero sí este, lo importante es como que haga juego, ¿no? Ahí está, y voy a poner una más por aquí. Marianela dice, wow, super bellas. Ay, qué bueno que les está gustando y que estoy corriendo. Me van a disculpar. Necesito terminar antes. Te dice? ¿Sí termina Ay, sí, pero estoy corriendo. Y no me gusta correr, chicas. Ya, acá tengo, eh, ¿se acuerdan el lacito? El lacito, sí. El lacito se lo voy a acomodar acá. Como si estuviera, como si fuera un arreglo agarrando todas las flores. Acá abajo. ¿Ya? Un días dice, saludos desde Arequipa. Saludos, chicas. Muchos saludos. Yo quería hacer los dos porque en realidad es un juego. Esta tarjetita se supone que va a entrar dentro de la bolsita, ¿no? Bueno, acá vienen las chiquititas. ¿Se acuerdan que hicimos? Ahí estamos. Levantamos y acomodamos. Ya mis alumnas ya saben que así trabajamos las florcitas chiquitas. Ahí están. Las levantamos y acomodamos para que salgan. Levantamos y acomodamos. Ahí está vamos colocando miren estas tiritas voy a colocarlas también un poquito de silicona y ahí vamos a cortar por acá y la voy a colocar aquí la otra tirita también por acá Mismo está. Miren qué bonitas quedan estas. Maybeth dice: Qué bello proyecto, me encantó. Ay, qué bueno, chicas. Estoy sudando para terminar, les cuento. Maybeth dice: Qué papel para las flores usadas. Eh, son unos troqueles chinitas de flores que tengo. Ustedes pueden hacerlo con cualquier troquel. Cuando digo chinitos, son los que me compro por Aliexpress, chicas. ¿Ya? Ay, creo que terminé. <risa> Estoy corriendo, mil disculpas, chicas. Así no puedo. Es gracias, estresante. gracias, Luis, por sus a estar con lindas pero... Gracias, chicas. Quedaron los hilos acá. He corrido. Acá está la bolsita. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, si ustedes regalan una, algún, no sé, adornito, collarcito, no sé, algo bonito en una bolsita decorada como esta, ¿se imaginan? No se olviden nunca de ponerle el... La palabra, ya me estoy olvidando de poner la palabra. Acá está. Una palabrita aquí. Wanted to live in my country. Y otra palabrita por aquí. No olvidar nunca la palabra. Ahí está. Ahí está. A cada una le he puesto una palabrita. ¿Ya? Entonces, esta es la portada. Ustedes saben que yo ya enseño portadas. Ustedes ya hacen su, su tarjetita. Esta viene a ser la portadita para que entre acá en la, en la bolsita, ¿no? Junto con su regalito. Bueno, chicas, ya estoy. Gracias, terminé corrido. Ay, está mi querida Mariela Papeletas. Gracias por estar y acompañarme, chicas. Un besito muy grande. La, el mensajito, acá está el mensajito como les digo, he corrido he corrido muchísimo, espero que les haya gustado eh, ya saben visítenme en mi página de Scrape, Scrapeando con mis Cari en Scraperas de miércoles también estoy con Morita y también en Scrapeando con mis Cari. ¡Ay! me despido, me despido oh. muchas gracias un besito a todas bye bye